Muy buenos días de Juan Pablo, como pueden mirar estoy aquí en la, casa, en la casa, hoy es sábado primero de agosto, hoy estaré tranquilo, el día de hoy como pueden mirar estoy aquí en la cocina, voy a hacer un té para limpiar el colon, importantísimo para las personas que hacen actividad física o no hacen actividad física, el colon es llamado como intestino grueso hace parte de nuestro de sistema digestivo los tratamientos que, que, que se le pueden hacer una buena dieta el médico o la medicina el día de hoy vamos a hacer una dieta vamos a hacer una bebida una bebida con, con los ingredientes que yo te voy a dar son ingredientes útiles que tú lo puedes eh, encontrar en el mercado en cualquier parte necesitamos necesitamos los eh, ingredientes dos limones eh, vinagre de manzana en italiano aceto aceto aceto de mela aceto de vela eh, también necesitamos la miel y necesitamos eh, el agua ok vamos a iniciar preparando este té que te va a ayudar a a, a la digestión, te va a ayudar a limpiar tu cuerpo, te va a ayudar a perder peso y a prevenir el cáncer de colon vamos a iniciar, vamos a iniciar reviviendo nuestra, nuestra agua, una tacina como acá tengo un pocillo, vamos a hacerlo aquí hago ah, un pocillo, vamos a ponerlo a, a un, poquito, un poquito caliente, caliente o tibio tibio, tibio, tibio, tibio lo dejo aquí al menos 30 segunditos ya este fogón es rápido y ta ta ta ok voy a, eh, antes de iniciar voy a, a sacar el, el killer, el diablo, este cuchillo es, es tremendo hay que saber usar porque si no vamos a partir los dos limones vamos, oh, vamos a darle unas vueltitas aquí al limón para que, para que sea más jugoso dos limones, dos limones, uno ta ta ta ta, ok en italiano le dicen el like, pero para nosotros los latinos esto es limón, limón. Ok, los limones. Perfecto. Vamos a los jugosos. Perfecto. Vamos a coger. El, vamos a esperar. Ya el agua, ya la agua está tibia, ya. Tibia, tibia. Con este fogón es. Es una maravilla. Rápido, rápido. Vamos a meter nuestra agua. Ok, perfecto, perfecto, eh, Les recomiendo hacer esta bebida antes de, de, de desayunar, en ayunas, así te ayudará a, a, a esmaltir eh, eh, todo lo que nos sirve de nuestro intestino, de nuestro colon. Ok, vamos a, a, a meter la, los dos limones. Ok, un té, un té, un té para limpiar el colon, perfecto uno pa' esto va a ser un poquito en realidad voy a tú le puedes de uno o dos limones depende, si los limones no tienen el, suco, el jugo de... si no tienen el jugo métale uno, uno y medio o dos pero este, tienen... este tiene buen jugo le voy a meter solamente uno y medio uno y medio tiene bastante jugo este, este limón ok, perfecto venga, tiene tanto jugo este limón que me que me, me dejó la mano llena de, de, de limón. Ok, vamos a meterle una cucharadita de miel. Miel, miel, miel, miel, miel. Una cucharadita de miel. Perfecto. Y vamos a meterle una cucharadita, dos cucharaditas de vinagre. Vinagre, vinagre, vinagre de manzana. En italiano, aceto. Ok, perfecto. Para acá una, dos, dos, dos, dos, muy bien, muy bien. Le doy tres vueltas, tres vueltas, Tanto esta bebida va, va a ser, eh, no, no sabrá así tanto insípida, porque tiene ya la miel, la miel, la miel, la miel. Yo recomiendo de hacer esta bebida al menos de dos a tres veces a la semana, aunque todos los días. Porque es mejor, que lo, es mejor que lo hagan de tres veces a la semana Porque punto todos los días tú inicias la primera semana todo motivado Y después no la vuelves a hacer En cambio si la haces tres veces a la semana Siempre te vas a recordar y la vas a tomar sin, sin muchas preocupaciones Bueno, eh, ya hemos hecho nuestra bebida para limpiar el colon Como dije primero, te ayuda a la digestión Te ayuda a perder peso, a, a, limpiar, el, a limpiar nuestro cuerpo Y a prevenir el Colo, le recuerdo, la salud cuesta, la belleza cuesta, los limones cuesta, el agua cuesta, todo cuesta en esta vida, pero el día de hoy es mejor prevenir. Ah, té, té, té, sirve cueste, este sirve este té. Miles, eh, miles, miles mile gracias a todas las personas que han guardado este canal y a la gente que, que lo va a guardar más adelante, pueden compartir este video que que puede ser útil para mucha gente, gracias a todas las personas que me siguen en este canal, los esperamos al próximo video de Corazón Juan Pablo y que disfruten tu té para limpiar el colon, chao. Ah, oiga rico, después de esto, hago eh, el desayuno.